Bueno, pues ya estamos una vez más en vivo. En vivo y a todo y color. A todo color. Así es. Bueno. Le damos los, la bienvenida a todos, a todos y cada uno de ustedes en este momento, en este tiempo que nos disponemos eh, a dar una más de, de pues tantas reflexiones que, que hemos este pues compartido. Uh. ¿Verdad? Entonces, uh. este... Eh, únicamente le damos gracias al Señor por la vida por la salud que nos da por el tiempo precioso que tenemos de compartir su palabra uh -huh. y por la vida eh, de cada uno de ustedes que, que el Señor les ha guardado les ha cuidado eh, están en pie y, y listos para recibir palabra, recibir mensaje y compartirla, muy importante compartir los mensajes Así Muy es. Muy importante. Este. Vamos, <coughs> somos <sus> amigos. <coughs> perdón. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así eh, es. Una pareja de recién casados. Aquí estamos. Contentos. Nuevecitos, nuevecito. nuevecito, <risas> nuevecitos. Nuevecitos, nuevecitos. Este. Estamos contentos, estamos felices de. Pues También. todos los años que tenemos de estar eh, unidos en matrimonio, en matrimonio. Claro. Eh, y pues no podemos más que darle honra, gloria y, y a alabanza mira, a, a, nuestro Dios, a nuestro Dios eh, por todos los años que, que ya son sí, sí. un montoncito. Se dicen fácil, pero eh, sí, sí, pero hasta para contarlos ya te tardas, digo si quieres sí. contar con los dedos. <risa> Ok, miren. Pues sí, sí, sí. La reflexión de hoy. Gracias, Mar. Dios te bendice. Dios te bendiga, Mar. Te pues, amamos. Amén. Un abrazo fuerte, fuerte. El tema de hoy es la pandemia. ¿Qué enseñanza nos ha dejado? ¿Qué enseñanza dejado? nos ha dejado? Yo creo que a todo mundo en alguna forma, de sí, alguna sí, manera, ha, ha dejado. Esto un tipo vino, de vino a, a, a revolucionar el, el mundo en, en, en, en los usos y costumbres, la, la manera de vivir eh, para todos. Para todos fue fue algo, pues, eh, que nadie estábamos esperando uh -huh. y que estas cosas, este, pues, de repente llegan. Llegan como y... va a llegar la venida del Señor. <ríe> Exacto. Cuando menos lo esperamos, ahí llega. Así es, así es. Y, y tenemos aquí unas no pequeñas notitas este, de las que a veces eh, hacemos para ahí. Uh -huh. para poder hacer uh, al algo de comentario. Así es. Eh, entonces, la pandemia, ¿qué, qué, ¿Qué enseñanza, enseñanza nos, nos ha, ha dejado? dejado? Eso Es como una pregunta, ¿qué nos ha dejado? Uh -huh. Bien, ¿Sí? este pues eh, preguntas, ¿acaso te dejo miedos y temores, uh -huh. incertidumbre y frustraciones? Las, las vacunas del COVID-19 nos dan una cierta confianza de protección, como todas las vacunas que tal vez eh, ya nos hemos aplicado desde pequeños, que nos sí. las aplicaron, ¿verdad? Sí. y hacemos y, este comentario... Eh, una persona que queremos nosotros mucho platicando a esta mujer que Dios me dio le decía que si sí, ya se había vacunado, ay no, no, no, yo no porque alguien le comentó otra persona que también conocemos y vamos sí, a, sí. a evitar los nombres sí. no es ese eh, eh, ¿Cómo te digo era? Eh, ¿cómo el, que, que era? Como la... el Que era Como lo de la marca de la bestia Y que, que No sabías que te iban Que te estás inyectando Y bueno pues este Yo creo que eh, Esas cosas este O sea Ya, ya, ya está todo El, el señor tiene control. Todo el control De todas las cosas Así es entonces, pues, no, no, no, no tenemos por qué tener temor. Eh, eh, si Dios bueno, está con es, nosotros, ¿quién contra nosotros? Eh, exacto. Entonces, eh, la cuestión es esta. A, hablándonos aquí del COVID-19. Uh -huh. Así es. Eh, da, da cierta confianza. Eh, absolutamente no hay ninguna seguridad. Eh, alguien nos comentaba este, De que A una persona que ya la habían vacunado Y todo eso uh -huh. Y como quiera se, se infectó eh, Porque sí, fue a visitar a alguien y... Que fue a visitar a, a su hermano Algo así y, este, y pues ya esa persona Ya la habían vacunado y todo uh -huh. Pero este, bueno pues Contrajo el, el, el virus le fue mal porque en una semana falleció la persona y si eh, falleció en una semana quiere uh -huh. decir que la persona físicamente físicamente la persona no estaba en óptimas condiciones sí sí es que realmente este el, el, el sistema de cada quien es, es, diferente, es con, muy diferente con, con relación a, a las defensas si si si nuestro cuerpo está este, con las uh, defensas defesas, este, necesarias, entonces el, el, el virus malo no, no va a hacer nada, o sea, se, se va a retirar, se va a ir. Pero es, si nuestras defensas están bajas, pues le vamos a dar el permiso de que entre. Exacto, exacto, ahí va a estar el secreto. Así es. Ahora, ¿por qué pusimos aquí en, es, en esas notas? Eh. Que nos dan cierta confianza. Bueno, es que en realidad es confianza. Sí. la que se obtiene cuando dices, ah, ya, ya me vacuné. ¿verdad? Ajá, okay. ajá. Sí, sí. Pero uh, si yo te pregunto a ti, mi amada, me, a ti, mi amado, eh, que, que estás viendo, o sea, amigo la repetición es, es igual. Sí. ¿Cuántas vacunas te has puesto en la vida? Yo ya no sé cuántas. <ríe> pero... Acá como dicen en, de, de ese lado de, de la frontera de México eh, Para el flu O sea para la gripe La gripe, ajá este, Aquí ya tienen años Vacunando para eso uh -huh. Años eh, Si nos vamos Aquí en nuestros brazos A ver <risa> eh, pues, no, no están tus vacunas aquí Por aquí está una de las no vacunas sé, Viejitas, no yo creo que fue de las primeras. Increíble. Este, Pero, ¿cuántas vacunas hay? Bueno, de las más conocidas. Tétano. Eh, difteria eh, tosferina, eh, para la polio. Para este, la polio. Um, eh, sarampión. Sarampión. Viruela, de la viruela. La, la primera creo que puse fue la, la viruela. Yeah. Okay. Entonces, ah, quiere a ver, decir sí. que más de una vacuna ya nos hemos puesto. Oh, sí, sí, sí. Definitivamente, ¿no? ¿no? Entonces, sí. no tiene ningún sentido pensar así. Sí, lo, sí. lo digo recién recirquedito en, en, en, y de en en, todas formas. Negativo, no. Y lo, dejo, lo dejamos aquí de, en este video. Uh -huh, uh -huh. No tiene ningún sentido pensar que el gobierno quiere hacernos un daño dándonos una vacuna como para lo del COVID. Al contrario... Sí, se, se, se preocupan por, para, para que la vacuna sea buena. Les hacen muchos este muchos estudios y estudios y estudios uh -huh. antes de que una vacuna salga. Ahora, lo que nos extraña, porque yo fui uno de los extrañados. Uh -huh. ¿Por qué tan rápido? Porque la ciencia ha aumentado. La ciencia ha aumentado, ya no es como antes. Miren, ahorita, simplemente, tú agarras tu teléfono. Y tú vas a poner un, un mensajito, un texto. Y, y el teléfono te está diciendo las palabras que vas a poner. Sí, sí, porque ya te conoce muy bien. <risa> ya sabes cómo hablas, ya, ya sabe qué es lo, qué es eh, lo que vas a decir. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir Así esto? Así es. Que Así la ciencia es. se ha desarrollado. Y cuando mi esposa, que, que era una muchachona bien guapa, que, que, que bueno, era. Que era mi novia en esos años, este, estaba bien guapa, ¿no, Luis? Ahí, ahí se las fotos ahí en la página de Facebook para que no, la vean. Bueno, pues. este, en aquellos años, los teléfonos eran de alambre. Sí, pues era todo manual, era no, no había automático nada todo era manual, para poderse sí. comunicar este, el, localmente las personas, pues, o sea, tenían que levantar el teléfono y la operadora contestar, este, y, y preguntar ¿a qué número se quiere comunicar? Sí. Y ya comunicaba uno a través de, de las clavijas. ¿Y eran los que estaban ahí con las clavijas? De, eh, la, la, eh. la... El, el, el conmutador, pues sí, lleno de clavijas cada quien en su... En su, eran, en riz, en riz, su posición y pues sí era... Una ristra de, de posiciones y, y se dividía la, este o sea, la, la, el conmutador, mitad era local y la otra mitad de larga distancia, entonces ya, ya eran líneas de larga distancia. Y bueno, pues a, así así sucedió. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. ¿en este año qué se, se iba a pensar? ¿Que iban a existir estos aparatitos? Y, no, y nos y, y hubo en unas dos ocasiones que este, los uh, operadores de la isla los uh, técnicos ingenieros no sé qué serían los que manejaban ahí las líneas por atrás del del computador uh -huh. ingenieros vamos a llamarlo. Nos, nos decían este miren el, la, la ciencia ha aumentado y va a seguir aumentando y va a llegar el día en que en que vamos a estar hablando y nos vamos a estar viendo. Es, yo, pero como decíamos, ¿Cómo, sí. ¿cómo va a ser posible? Bueno, pues eh, ni yo sé, dice, pero como la ciencia aumenta cada día, uh -huh. eh, las cosas van a suceder. Si Dios nos permite eh, eh, estar en esos tiempos, lo vamos a ver. Y bueno, gracias a Dios porque ya nos ha permitido estar en estos tiempos de la tecnología, que hay ha avanzado tremendamente. tremendamente. Entonces, tremendamente. Eh, la, la cuestión del COVID ha venido a asustar a mucha gente y mucha gente la, la hemos aceptado como, como una bendición de protección. Porque sí. si no te vacunas, pues no sabes si te va a proteger o no. Sí. Y aún vacunado, no significa que no, no te pudieras enfermar de algo. No, no, tienes que seguirte cuidando porque, sí. este en primer lugar, obedecer a, a lo que se nos dice: que te pongas el cubrebocas, este que la distancia, bueno, síguela guardando porque es, es preferible hacerlo que estar más relajado y confiado que no, pues ya me va a también y no, y de repente aparecen los virus uh -huh. y, ay, pues si me hubiera cuidado. Pues si hubiera, pero lo hubiera no existe. Exacto. Entonces, este. Yo, eh, yo, depende de uno también. Sí. De, de. Yo, yo espero que. Eh, ahora, eh, pues, creo que fue el domingo pasado. Eh, ahorita es miércoles, el domingo fue el que, que acaba de pasar. Ajá. Eh, hubo un. Un evento muy grande aquí en Estados Unidos. Indianápolis, la, la fórmula esa, ¿cómo le llaman? Bueno. Esa eh, fórmula. <ríe> una carrera de carros ahí, ¿verdad? Ajá. Este y estaba llenísimo y no veíamos prácticamente cubrebocas. Porque no. se veían las imágenes donde pasaban sí. por el público, ¿no? Pero qué pasa entonces. Pues ¿qué, qué, ¿qué enseñanza nos ha dejado eso de lo del COVID? Y esa es la, la reflexión en sí. Y no es más que para pensar, para poder actuar. Actuar, sí, claro, claro. Ahora, gracias a Dios, en algunos países, la densidad ha bajado bastante. Sí. En otras partes, ha se ha disparado. Por ejemplo, como en la India, se, se dio un disparo tremendo. Y creo que en la India, en la, en la China también, se ha disparado el, uh -huh. el la virus, cuestión del, de, sí. del, del, del virus. Uh -huh. y, y ya se han acumulado otras... Eh, otras cepas, o, o, otras variaciones. Otras del... variaciones. Uh -huh. ¿verdad? Vamos a llamar de esa manera. Entonces, pero qué, ¿cuál es la, la experiencia que nos ha dejado...? Y ahorita te compartía ya mi esposa de lo que escribimos aquí. ¿Acaso te ha dejado miedos, temores, uh -huh. incertidumbre, frustración? Mucha uh -huh. gente. Uh, uh, uh, uh, ¿Acaso sí, sí, sí, sí. La, la cuestión mental. Sí, sí, uh, se, ha, se, se ha transformado. In, inestabilidad emocional y, y espiritual destruyendo el, el futuro de las personas. Uh -huh. Sí. Y, y en, en, en, por ejemplo, los estudiantes que eh, dejan las aulas y, y no este, no conviven con sus compañeros, los, los, en los trabajos para muchos se perdieron. Otros tuvieron que correr el riesgo de contagio. Uh -huh. Otros tuvieron que cambiar sus trabajos tradicionales a trabajar en línea. Uh -huh. y, y, y así sucesivamente, pues los muchachos también este, a, a estudiar en línea, y, y todo, todo cambió todo cambió Estaban viendo un documental eh, No sé de qué parte de Europa es eh, no, no, no me di cuenta A la hora que, que, que puse ese documental Pero es allá en Europa eh, hablaban básicamente de, de, de una chica Y, y, y ¿De un muchacho Y, yo, y un muchacho sí. Básicamente, de, de, de, ellos son, fueron los artistas de, de, sí, de ese documental. Sí, sí. Eh, estaban estudiando eh, una carrera. Y, eh, sí, sí, ellos estaba en la cuestión de, y, y, de, de la medicina te, o algo y así. Tenían que hacer prácticas. Eh, sí. Algo así. Y entonces, pues ya tenía más de un año uh -huh. con Con su. El al, confinamiento. confinamiento, uh -huh. sí. Y pues. Ahí se va de, de aburrida y se, se puso sí, a trabajar. Sí, sí, sí, eh, sí. En, Y en el trabajo, pues casi no tenía contacto con nadie. Sí, en un hotel, en un hotel. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, eh, se platica la, la, la historia de, de, de esa situación eh, que, que ha tenido traumas, Para ha traído Para muchos fue muy, muy, muy frustrante, eh, este... Eh, o sea eh, cada quien en su en su etapa de, de vida uh -huh. tanto niños como jóvenes eh, edad madura mediana o sea eh, jóvenes adultos matrimonios este jóvenes y, y matrimonios este también adultos ya grandecitos eh, y como nosotros pues también eh, o sea de, de edad de nosotros uh -huh. entonces cada quien en su, en su etapa de vida este, hubo cambios. Así es. Hubo cambios. Entonces, este, pues así ha estado la situación y esto fue pues, mundial. Y dentro de las cosas que, que, que comentaba esta muchacha, eh, un estudiante, pues ya estaba cansado, fastidiado de, de, de que ya quería su actividad diaria. Eh, y ella lo decía en, en, en, en este documental. Uh -huh. Pues ya quería pues, Quería con vivir, el continuo con de Ir a los discos y a lo que siempre hacía. Estar, estar en, en las aulas, estar con los compañeros. Y convivir. Uh -huh. eh, y todo eso. Entonces, todo, toda esa situación de, del, del COVID o de la pandemia. Eh, Nos ha traído Una gran enseñanza sí, ¿cómo no? Si la sabemos ver como enseñanza sí. y, y en la cuestión De, de las iglesias pues también ah, oh, Sí, sí, definitivamente ¿también? O ¿no? sea que pues No, no, no O sea, no vas a ir a, a la iglesia Todo va a ser en línea Y bueno pues este eh, Entonces en la casa Pues en la casa hay, hay que Orar, que hay que leer la Biblia Hay que estar en comunicación con Dios y qué mejor. Ya ha habido pastores que han estado en contra de que se cubran. Dicen, bueno, hay que tener fe. Sí. Pero también hay que tener precaución. Claro. Y, y otros que sí tomaron las precauciones, aunque tienen fe. Sí. Y, y a veces somos tan radicales Ajá. que nos vamos de un extremo al otro. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? Hacer conciencia. Hacer conciencia. Hacer conciencia. Y más vale prever. Más vale prevenir que, que lamentar. lamentar. Más vale prevenir que lamentar. Como Entonces, de, de eso que querido platicar uh -huh. hoy, precisamente. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe estar plena en Dios. En Dios, en Dios. Pero eso no significa que no pueda haber. ...un problema en el, en el cuerpo Sí, físico. porque estamos en este mundo... ...estamos en este mundo... ...este... ...pues... Eh, ...que está... ...este... ...tan contaminado... Uh -huh. de, de, de, ...en todos los aspectos... Así ...vivimos un, un, un... tiempo de, de... ...de mucha contaminación... ...de mucha corrupción... ...de mucha maldad... ...de mucha maldad... ...entonces... Eh, exacto... ...por ejemplo ahorita... Que, ...que en algunos países... ...como en México que hay votación en Perú también hay también hay votación en varios este, países aquí lo acaba de haber también aquí también este, así es. Eh, entonces no más tomar la, la, las, las precauciones las precauciones no estar tan relajado y tan confiado así de que no no toma tus precauciones y y, y ponte en las manos del señor si estás con el señor el señor te va a proteger pero Físicamente tienes que tomar tus precauciones. Ahora, y, y, y claro, espiritualmente primeramente que todo. Eh, eh, exacto. Entonces, no vamos a hablar de política porque puede... No no, no, no, no. No, no, no, no, no, claro que no. Este, pero sí, Dios puede tener mucho cuidado de nosotros si nosotros estamos en contacto y en comunión con Dios. Claro, claro. Aquí sí. Eh, lo que conviene es estar en un conocimiento pleno de Dios y no solamente tener una religión. Así es, así es. ¿Por qué? Porque la religión no puede tener mucha gente. Pero la salvación viene solamente de parte de Dios, cuando sí. uno, cuando uno en lo personal, le dice a Dios o a, al Señor Jesús: ven a mi vida. Amén. Y cámbiame y transfórmame. Y que mi vida cambie de rumbo Entonces Eso no, no tiene nada que ver Con qué religión tengamos, tengamos, Podemos tener sí. uh -huh. Si nosotros somos bien honestos Y le pedimos perdón al Señor Así es, amén Y luego sí. Y luego Nos aferramos a su palabra La palabra Y que esta sea nuestra guía Amén. para nuestra vida, Amén. pues ya la hicimos. Claro, claro. Entonces, si nosotros hacemos esto, la tenemos hecha. Claro. Y tenemos entonces, ahora sí, la confianza plena en Dios. Amén. Y sabemos por qué confiamos. Claro. Porque vamos a la palabra, y la palabra es la que nos enseña lo que sí debemos de hacer. Amén. Y sí, lo que no debemos de hacer también. Así es. Así es. Y tengo aquí un par de versículos. Por ejemplo, Santiago 3.17, ¿qué nos dice? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Fíjese. Pura. Después es pacífica. Amén. Es amable. Amén. Es benigna. Llena de misericordia y de buenos frutos. Y de buenos frutos. Amén. Uh -huh. Sin incertidumbre ni hipocresía entonces ¿qué, qué nos dice la palabra que, que está llena de misericordia y de buenos frutos de buenos frutos entonces, cuando nosotros entramos en este plantío de bendiciones cuando pues entramos en este plantillo de bendiciones y las tomamos uh -huh. ¿qué es lo que pasa la escritura misma nos da, como sí, se dice por ahí, el remedio y el trapito. Sí, sí, sí. Y es lo que hemos querido compartir contigo, mi amada y mi amado. Amén, así es. Y que tú lo puedas compartir para que otros también sepan lo mismo. Amén. Y que qué importante es poder compartir cosas que van a la pena. Amén. Y, y tengo otro y ahí pasaje en, más en Efesios, Efesios. 3.11 dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él Amén por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis de mis tribulaciones por vosotros los cuales son vuestra gloria es decir, el apóstol eh, eh, Ahí que Pablo está escribiéndonos okay. estas palabras. Amén. Y, y quiero eh, ver el 12. En quien tenemos seguridad, se, seguridad y, acceso. y acceso con confianza <coughs> por sí. medio de la fe en él, en el Señor. En el Señor, sí. Entonces, qué, qué interesante es, mi amada, mi amado, que no podamos tener esa, esa fe y esa confianza en Dios. Por uh -huh. lo que Él nos enseña y nos dice En las Sagradas Escrituras Sí, amén, así es Entonces, cuando nosotros podemos venir A las Escrituras Y las ojeamos, y vemos, y leemos Y nos podemos Llenar de ellas uh -huh. Es precioso Claro Es, es precioso eh, Así es, así es eh, Entonces, ¿qué es lo que requerimos? y ¿Qué es lo que necesitamos En esta vida? La fe. La fe, el creer, el confiar. La confianza. Que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él tiene el poder en, en, en todas las cosas, uh -huh. que Él nos protege. Vosotros también, ahí nos dice en segunda de Pedro, 1 ¿sí? uh -huh. del 5 al 8, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por, <coughs> por esto mismo añadir a vuestra fe virtud uh -huh. y a la virtud conocimiento, ¿sí?, y, sí. y, y al conocimiento, dominio propio. También. Y al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amor. amor. amor. amor. amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria qué qué tremendo. Y, y, y quiero releer el verso 8. Sí. Porque si esas cosas, esas cosas que están aquí escritas, están en nosotros, aquí dice si vosotros, pero en nosotros. En nosotros. Y abundan. Y abundan. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿No nos dejarán ser ociosos? Ni sin fruto. ¿Y teniendo mucho fruto? Uh -huh. Es lo que nos está diciendo. Sí, teniendo mucho fruto. ¿Y teniendo mucho fruto? ¿Por qué? En cuanto al conocimiento que tenemos de la palabra y del Señor Jesucristo. Amén, así es. Entonces cuando el Señor viene a nuestras vidas Ahora para que el Señor venga a nuestras vidas ¿Qué se hace necesario? Ponernos la vacuna de Jesús en, en nuestra vida Amén. Así Amén. como nos ponemos tantas vacunas En nuestro corazón Estar vacunados del Señor Jesucristo En nuestra vida, en nuestro corazón Y decirle ven Señor no va a ser una inyección física, pero sí espiritual. Él siempre habla al corazón. Da, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, eh, exacto. Entonces, cuando nosotros le, le aceptamos, le recibimos, nuestra vida cambia. Sí, sí. ¿Por qué se lo digo? Es. Porque lo hecho en mí. Amén. ¿Lo hizo en, en mi mujer? Amén. Amén, amén, amén. Y la consecuencia Así de lo que es. en amén. ella pasó repercutió también en mí. Amén. ¿Por qué? Porque ella oró por mí. Amén. Sí, el Señor es grande y maravilloso y Él, Él, Él escucha nuestras oraciones y la cosa es nada más creer plenamente y confiar en Él y esperar en Él. Como nos dice ahí en Apocalipsis 3.20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿verdad? Yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Y, y estemos en, en, esa, en esa comunión y en esa confianza de que él está con nosotros. Amén, así es. Entonces, eh, el tema de hoy es hablar sobre la pandemia, pero de la buena enseñanza que nos ha dejado. No la frustración, no, no el enojo, no, no, no el, el problema de la salud. Los temores. Sino el cómo nosotros hemos podido vencer todo amén. por la gracia del Señor. Amén, amén, amén, así es. Los que te dan el conocimiento lo da, le decimos Señor, gracias. Por su misericordia el problema grande. es la gente que no tiene el conocimiento de Dios. Es, es ese es el problema. Está con el temor, está con el miedo, está con la inseguridad. Y, y de todo lo que escribimos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene miedos, tiene, tem tiene temores, eh, incertidumbres, fracasos, frustraciones y cuántas cosas más. Por eso es necesario venir a los pies del Señor y recibirle en nuestro corazón. Amén, así es. Amistarnos Amén. con Dios Amén. a través de Cristo Jesús. Y dejar que Dios dirija nos, nuestras vidas. Amén, así es. Así es, definitivamente. Y si el Señor está guiando nuestras vidas, pues como se dice vulgarmente por ahí, la pandemia sí nos, y todos los virus nos hacen el, los mandados. Amén. Amén, sí, nos, nos dice, más dice, Dios es fiel. Solo en él está nuestra salvación, amén. Así es, mar. Dios okay. te bendiga. Solamente en él. Así, es. No, no hay, ¿a dónde más ir? La salvación se encuentra en él. Entonces, pues, claro, eh, luego la alimentación, pues es cuando, cuando vamos a la mesa, eh, preparamos los alimentos en, la, en, en, ¿Sí? en, en nuestros hogares, en la cocina, ahí, en, en, en, en el estufa ahí que, que hacemos la, la, la sí. sopita, la carnita, la, que esté calentito la, la ensalada, que de, en fin. Uh -huh. este, y, y aquí tenemos el alimento. El Para, alimento, nuestra, para nuestra alma. El alimento espiritual, amén, así es. Entonces, cuando nos combinamos lo físico con lo espiritual, pues ahora sí que, que venga lo tener, que venga, estamos protegidos. Tener esa, esa fe, esa confianza. Estamos protegidos. ¿Por qué? Así es. Porque hemos tomado la determinación y la decisión de hacer cambios. Sí, que estemos listos y preparados para la venida del Señor, porque no, no, no sabemos en el momento en que él, él venga. Entonces, eso es lo importante de lo importante. Así es. ¿Qué nos ha dejado entonces de enseñanza esta pandemia? Uh -huh. Por un lado, que se nos ha hecho más fácil entender la posición de estar en el Señor. Amén. amén. Al estar en Ilustrar el Señor primeramente el reino de Dios su tienes judicia? un soporte. Tienes un de dónde agarrarte. Sí, amén. Sí, porque Él es Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación, en, en Él confiamos, en Él estamos. Y, y esa es nuestra fe, nuestra confianza. Por eso también los médicos se tienen que andar vacunando Y son los médicos Sí, sí, o sea Así es Pero también los médicos Requieren y necesitan también De la palabra del Señor Todo mundo Todo mundo necesitamos eh, eh, Estar en el Señor Ahorita es tan importante a, Ahorita que, que Decías sobre, sobre Las votaciones si, si toda la gente tuviera el conocimiento del Señor no, pues... estu estuvieran orando, todos orando y, y, y pidiéndole al Señor eh, el, la sabiduría Señor, dirígenos din, dinos tú a, a, a dónde vamos a ir y, y, y, y qué es lo que vamos a hacer dirige nuestras mentes danos la sabiduría y protégenos y que este país eh, Ponemos en tus preciosas manos al, al presidente para que tú le toques, tú, tú cambies su corazón, porque solamente el señor puede hacerlo. Uh -huh. eh, y, y, y sus, sus, sus, sus este, contribuyentes, Ajá. todo, todo sus, su gabinete, el señor puede hacerlo, pero se necesita orar y confiar en el señor. Ahora, si los gobernantes y todos los funcionarios que, que componen ese gobierno... Verdaderamente fueran creyentes, no, pues otros decimos cantar. ¿eh? Sí, sí, porque oh, es que en, en realidad estamos en un mundo donde el, el, el príncipe de este mundo, ¿Te eh, ¿quién es? Entonces la maldad es, es, es, lo, es lo que florece en, en ellos, pero se necesita el conocimiento. De, del Señor para poder estar en él y, y bendecir a la gente en lugar de, de quitarle to, todo lo, lo que tiene la gente, lo que ha luchado y lo que ha trabajado para tener lo que tiene y, y, y este y ayudar a la gente, no quitárselo, pues ¿cómo se le a quitar? Exacto, entonces, pero eso es, es parte de la responsabilidad de nosotros de las de, personas de orar por nuestros gobernantes Así es. Para que Dios cambie sus vidas. Claro, que Dios cambie sus vidas. Y no estar escuchando pues tantas situaciones contrarias a, a lo que es la verdad. Sí. Eh, mira, a, a mí me, me, me dolió mucho lo que pasó en México con lo del metro. Sí, cómo no, claro. ¿Por qué se cayó ese, claro que sí. ese, esos carros desde, desde el metro? Sí. Por, la Por las injusticias de los que están al frente de los gobiernos. Sí, sí falta Tenemos que ser conciencia. Sí, sí, sí, sí, claro. ¿Por qué se cayeron? Porque estaban mal construidos. Sí, mal construidos. Y al estar pasando una y otra y otra y otra vez, y al faltar el buen mantenimiento, sí, pues, al... trajo la consecuencia. Claro, claro. Y, y, y todo y todo por, por este um, Acaparar Dineros que no les corresponden Entonces ¿Valdrá la pena orar por los gobernantes? Por supuesto que sí Para que Dios los cambie solamente Para Dios, que dejen de mentir solamente Y Dios hagan lo, las obras buenas Y en beneficio De sí, la gente Así es Así es. Y enseñar a la gente no solamente a, a darles para que coman, uh -huh. sino enseñarles cómo poder claro. progresar para que el gobierno tenga que andarles dando. Así Sin es. Que cada quien pueda valerse por sí mismos y que puedan progresar y que puedan superarse. Me dio mucha tristeza cuando decía, por ejemplo, el presidente de México. Eh, que si ya tienes unos zapatos para qué querés otros sí, si ya tienes no. una camisa y un pantalón para qué quieres otro es sigue cambiando no qué barbaridad entonces está mintiendo claro no que podemos sí, pensar mintiendo. en un pueblo que, que nada más tenga una muda de ropa no porque cómo lo mm. hace para la barra porque pues tiene que quedarse pues sin nada encima sí no no no eh, definitivamente, eh, o sea, la maldad eh, Este está tremendamente y, y, el, y Dios lo que quiere es bendecirnos. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. Que tengas salud. Así como, prospera, así tu como alma. prospera tu alma. Es lo que sí, Juan. Entonces, entonces. entonces, por ejemplo, eh, ahí en Proverbios 6, 6, 16, ahí en adelante dice, Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Uh -huh. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y cómo, cómo está ahorita la situación. El corazón que maquina pensamientos inicuos, uh -huh. Los pies presurosos para correr al mal, como está ahorita el mundo. Uh -huh. El testigo falso, que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Él, Qué tremendo. Eh, bueno, es, eh, tremendo. Es lo que el Señor aborrece. Entonces, el Señor tenga misericordia y haya un arrepentimiento genuino y sincero delante de Él. Todas las personas que, que estén haciendo daño a, a, a la gente, a los pueblos. Definitivamente. ¿Habrá necesidad de orar? <risa> Por supuesto que sí. Sí. No queremos claro el mal que sí. para ningún gobernante. No, no Pero queremos no, no. el bien. El bien, claro, claro. Para él y para todo el pueblo. Sí, sí, sí, porque no se dan cuenta que están en, un, en, en una maldad, en una falsedad tremenda. ¿Cuánta falta nos hace? De veras, saber orar al Altísimo para que Él pueda dar la respuesta correcta para nuestras vidas. Aleluya. Pongámonos en oración todos. Todos, pongámonos en oración. Díganle al Señor que nos cambie nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras acciones y también de aquellos que pues, no saben hacer el bien. Así es, así es. No vas a contener una religión. No es suficiente. Lo importante es tener la relación con Dios relación a través de su, Dios. de su Hijo amado y de las Sagradas Escrituras. Amén, amén, amén. Pues hemos es. dicho aquí de todos esos eh, mártires que ha habido en la historia de la vida y que fueron los que permitieron que nosotros pudiéramos tener este libro. Amén. En nuestro idioma. Amén, amén. Así es. ¿En cuántos idiomas se ha escrito la, la Biblia? No lo sé. Dieron sus vidas. Pero esos hombres que dieron su vida fue para que tú y yo, y todo el mundo, amén, amén. Así es. pudiéramos tener una Biblia en el idioma que podemos leer. Sí, amén. Es Así importante. Es. Y luego, pues la enseñanza hacia amén. la oración y el poder confiar en que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo vamos a recibir. Lo recibimos, sí, amén. Así es. Entonces, vamos a orar. Amén. Acompáñanos. Y no solamente nos acompañes, sino tú también intercedes. Intercede. Por aquellos que están en la necesidad. Invita, así como están esas pajaritas aquí. Mira, invita a otros a orar también. Que todos juntos est pudiéramos estar así. Qué lindo. Or orando. Ministrando la Ofeando palabra del Señor. Señor. Amén. Amén, amén, así es. Precioso. ¿Qué, qué, qué hermoso es Preciosos. el poder compartir con los demás Amén. las enseñanzas del Señor. Es una hermosura. Oremos. Amén. Padre. Padre Señor. Oh, mi Cristo, alabamos. Le adoramos y le bendecimos. Santo nombre, Padre mío. Gracias, Señor. Le Jesús. honramos y le glorificamos, Bendita Padre Palabra, Santo. Señor. Gracias por su grande amor, su grande misericordia, Padre. Como no, darle gracias, Padre Santo. Por mi su amor, Cristo. por su poder, sí, por señor. su gracia, por su majestad. Oh, mi Cristo maravilloso. maravilloso gracias, señor, señor, porque un día, yo en lo personal, gracias, señor. Ven, tuve que reconocer gracias, señor. que le necesitaba. Sí, mi Cristo. Sí, siempre. Y al aceptarle. Señor, le hemos necesitado, sí, Señor. Usted empezó a hacer cambios en mi vida, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre para siempre, Señor. Me quitó el hábito de calmar sí, las señor. palabras. Sí, mi Cristo. Gracias, El de fumar. Padre. Gracias, Señor. El de tomar. Santo, Santo eres, Jehová de los ejércitos. Y empezó a enderezar gracias, mi vida, mi Señor. señor. <coughs> gracias. De tal padre. forma, de tal manera. Por gracias, Señor. Que por hemos salud. estado. Por Frente gracias, micrófonos de radio señor. Sí, Señor En los medios Sí, Señor gracias, Predicando señor. Ministrando su palabra ya, Evangelizando Dios. Sí, mi Cristo Glorificado sea su nombre señor. Y usted ha hecho obras maravillosas Porque ha, ha hecho sanidades Ha cambiado vidas Sí, Señor Gracias, ha transformado vida. Solo señor. usted lo hace, Padre. Solo usted, Señor. Y Padre Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Cuánta falta hace. Todo, todas sus bendiciones que estoy ha Que todos. Sobre sus hijos. Que todos, Señor. Sí, Señor. Podamos tomar esa decisión sí, padre. de servirle. Sí, Señor. Se acabaría la oh, maldad. Mi se cabrían muchos problemas, Señor. Sí, Señor. Y podrías empezar a ser un, un pueblo más feliz. Sí, Señor. Y ya dispuesto, Señor, para su venida. Sí, Padre Eterno. Sí, para poder señor. estar en su reino celestial. estemos listos, Señor, y preparados. En esas mansiones sufrir, celestiales, señor, señor, donde usted nos ofrece que ahí ya no habrá más llanto ni más dolor. Sí, Señor. Oh mi Cristo, Padre Santo, gracias Señor por su grande amor, su gran misericordia. Padre Santo, Qué hermoso va a ser ese día. Gracias Señor, cuando podamos estar Padre. en su reino celestial y que va a ser por la eternidad. Sí, Señor, Padre Santo, gracias Señor, porque tú nos guardarás en completo. Siga cambiando vida, Señor. Te faltan sí, muchos señor. para venir a sus pies. Ya muchos se han adelantado, pero no todos van a estar en su presencia. Así es. Gracias. Y Padre por... Santo, mi Padre Santo. En ese nombre mi que es sobre todo un nombre. En el en nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Que todos Gracias, puedan señor. proceder al arrepentimiento. Para la salvación de nuestras almas Para que seamos un pueblo Para su honra, para su gloria Y para su alabanza Aleluya. No solamente tener una religión Sino esa relación Que nos lleva Al estar con usted Aquel día Señor Aleluya. Cuando usted lo disponga Sí Señor Pero que la disposición empiece ya desde nosotros A estar en ese lugar Sí mi Padre Bendiga, Padre Santo, todas sí, las señor. personitas que vean este video. Sí, señor. Los que lo compartan. Sí, Cristo. sí señor. Muchos ya no lo van a ver en vivo, pero... Quienes lo vean la repetición, señor. Porque lo vamos a poner en otras páginas sociales. Y que todo el mundo que lo vea. Reciba la misma bendición Sí, Señor Y a ti te digo, Así mi amado A ti te digo, mi amado Recibe la bendición En el nombre del Padre En el nombre del Hijo De Y Jesús, del Espíritu Santo. Santo Sí, Señor Aleluya Amén Amén Amén y amén. amén Y amén Amén Así es pues, diría, mis amados. Alabado sea el nombre del Señor y Gracias, y, Mar, por estarnos acompañando Y sí. gracias a ti que también nos ves ahorita y que vas a ver la Así repetición. Es. Que la por paz el y Señor. el amor del Señor Jesucristo reine en sus vidas, hoy y siempre. Así es, le damos gracias al Señor eh, por todo eh, este tiempo que nos ha dado de poder eh, compartir esta reflexión uh -huh. y, y su palabra. Y, y, y nos dice, ¿verdad? Que no estemos este. Eh, afanosos verdad, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de, de él con toda oración y ruego y con acción de gracias uh -huh. y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Filipenses 4 6 y 7 Amén. la paz del Señor sea con ustedes les amamos en el amor de Cristo sus amigos de siempre Edida Madrigal y Rafael Cavazos Así es. Un fuerte abrazo. Sigan compartiendo estos videos. Dios les bendiga grandemente. Y gracias por compartir. Bendiciones. Y de paso, pues, pónganle ahí me gusta. Este, Pero compártanlo. Es, es muy importante. Así eso. es. Bendiciones para todos. Bendiciones.